Saludos, esto es Peterson Orton Games, en esta ocasión voy a criticar y exponer a algunos de los amigos del DEAD, me refiero a Javier Martínez y Maglobo, por hacerme acoso e incluso banearme una de mis cuentas en Twitch. Debo decir que incluyo posiblemente al DEAD y a otros amigos de él dentro de todo este problema. Debido a que como mencionaré a continuación, son un grupo de amigos y por ende de redes sociales de streamers que actúan en conjunto para ayudarse mutuamente o incluso atacar a otros como me pasó en Nimo TV Y de esto último hablaré un poco más adelante. La primera sospecha que tuve de que Javier Martínez y sus amigos me acosaban, fue cuando llegaron niños rata a preguntarme si yo sabía quién era el Dead. Juan Garnizo y otros streamers famosos relacionados a estos primeros. Cosa que yo respondía que no sabía, que no los conocía, puesto que yo me enfoco en lo mío y no ando viendo a los demás streamers y youtubers, porque son muchos, y sobre todo ahora. Y como de costumbre, empezaron a tirarme insultos y ofensas. Y debido a que yo también insulta a los trolls y aparte los baneo, pues la cosa se puso de color diablo. Varias de estas cuentas, ya fueron baneadas Y algunos solo están bloqueados en mi canal de YouTube Y también en las otras plataformas de stream Como es el caso de Facebook, Nemo y Twitch Extrañamente como vemos en pantalla Algunos de estos canales o cuentas que he bloqueado por trollismo y acoso hacia mi canal y, E incluso hacia mis moderadores y espectadores también algunos de estos canales o cuentas que he bloqueado por trollismo y acoso, son precisamente cuentas fanboys de esos cuatro. Es decir, del Dead, de Juan Guarnizo y, y otros que son amigos del Dead. Tienen estas cuentas troll, incluso clips de Juan Guarnizo, por ejemplo. Y uno de ellos hasta, pues precisamente así se llama, y tiene hasta un video extremadamente... Extremadamente... Gracioso, entre comillas, por no decir extremadamente imbécil, intentando ofenderme, como vemos, toda una niñería, una ñoñería, un intento de trollismo, pero demasiado, demasiado estúpido. Mientras que el otro canal, que también antes se llamaba Juan Clips, pero ahora se cambió el nombre por lo visto, se dedica enteramente a subir videos al puro estilo fanboy de juan guarnizo y como vimos estaba bloqueado en mi canal es decir sí efectivamente era uno de los acosadores y debo decir que fue uno de los más troles y además el tipo hace un par de meses no tenía ninguno de esos videos y ya tenía más de 8 mil suscriptores aproximadamente no recuerdo bien lamentablemente nunca tomé Ningún screenshot o clip, porque nunca me pareció que fuera a trascender más allá de una simple cuenta acosadora troll. ¿no? Fanboyismo de Juan Guarnizo. Pero ahora vemos que tiene incluso también otros canales destacados, como vemos ahí. Incluso de otro de los amigos del Dead Es decir, que posiblemente este tipo se mete bots y o suscriptores falsos. Multicuentas, como también podemos llamarle Con esto yo ya empecé a sospechar de que a lo mejor no eran simples niños rata fanboys Por su insistencia, sino quizás algo más, quizás Gente todavía más cercana a ellos O incluso a ellos mismos con multicuentas Puesto que yo ya tenía la mala experiencia en NimoTV Cuando sucedió el caso de acoso por parte de streamers famosos Como el Raider El Chido Animasi Aleso entre otros que formaban una red de streamers, entre comillas, famosos en Nimo TV y también, también en YouTube. Y los cuales solo Animasi, solo Animasi tuvo los pantalones, irónicamente, de decirme qué estaba pasando. Y que en realidad todo había sido culpa de algún troll y del propio Raider el Chido, porque no quise jugar con él en PUBG Lite y por ello fueron a un Discord de Nimo TV. A decir que yo era un streamer tóxico y que debían ir a insultarme y acosarme aun cuando estuvieran ajenos a la pelea porque el pensamiento de estos streamers entre comillas famosos es que si no estás con ellos entonces estás contra de ellos básicamente tienes que hacer lo que ellos te digan como cuando Arvix, otro streamer ahora famoso en facebook con más de 600 mil seguidores me insistía que yo me volviera family friendly en facebook a lo cual yo nunca quise y terminó reportando mi cuenta y baneándome la segunda sospecha fue cuando empecé a ver los streams del Dead, para enterarme bien de quién era y al hacerlo me enteré que en algunos streams decían frases o hablaban de cosas que extrañamente yo decía a veces en esos streams pero todo esto podía ser nada más que una simple coincidencia como es el caso en la que Juan Garnizo que me pareció que había tomado de mis streams algunos audios cuando yo me enojaba, cuando yo hacía rage. Algo que yo ya había comentado en un anterior video stream. Y como señaló en dicho video, dichos audios pueden ser o bien pura coincidencia o bien puede que Juan Garnizo haya visto mis videos y me haya imitado, pero no da ningún crédito hacia mí por lo que no podría representar más que una simple burla o copia como cuando imitamos a cualquier meme eh, lo cual no hay mucho que hacer contra ello, ni tampoco debería haber ya que tengo entendido que cualquiera puede imitar a quien quiera siempre y cuando no afecte directamente al otro individuo de hecho en el mundo del stream, los videos y muchísimas cosas eh, hay mucha gente que se copia y logra avanzar más que el propio autor original lamentablemente y ahí es donde realmente entra el dichoso copyright por ejemplo que está muy muy arreglado en la música de hecho el mismo Javier Martínez habla abiertamente en uno de sus streams precisamente de hacer copia de algo o alguien y lograr tener éxito más que el propio autor original y aquí les dejo el audio. Imagínate copiar todo lo que dicen los streamers. Imagínate copiarlo y que te funcione. Tipo, imagínate que te copie, o sea, que copiarlo y tipo ganar un chingo de dinero por eso. Qué chingón, la verdad. La tercera sospecha fue ya directamente con Javier Martínez y lobo En una partida de Valorant en la que jugamos y no sé si fue que coincidimos o si decidieron hacerme stream Snipe. Es decir, que estaban viendo mi stream y en eso se ponen a buscar la partida. Al mismo tiempo que yo inicio uno una a buscarla. Para lograr meterse en el match, obviamente. El problema fue que me enojé porque eran muy malos jugando. Y creo que MacLobo estaba dentro de mi team. Y me enojé con él. De hecho, con MacLobo eh, me peleé porque él empezó a insultarme y yo lo insulté también de hecho como vemos en las imágenes aquí están cuando él incluso no solo pasó a Twitch sino también pasó directamente a Minimo TV. A, con Multicuentas a insultarme todo ocurrió en uno o dos de mis streams en Twitch uno de los cuales fue borrado por la misma plataforma el día en que me banearon y de hecho logré rescatar a uno de los streams y lo tengo solo para miembros en mi canal de YouTube, donde Lobo continuó pasando mis streams, lo cual no es ninguna casualidad y me siguió insultando a lo cual yo decidí reportarlo al poco tiempo, el problema es que yo también lo había insultado en el juego y pues me banearon en Twitch por 7 días, y que por cierto a Mcglobo también banearon y de por vida y aquí es donde yo expongo la primera prueba contundente de que Maclobo es amigo de Javier Martínez y el Dead. y Javier estuvo implicado en este caso directamente con mi baneo de 7 días además de que hay gente que incluso me dijo que sabían o que ya se sabía que Maclobo era un amigo de Javier Martínez desde hace ya mucho tiempo y aquí expongo en este video audio como el individuo Javier Martínez y el D en un stream deciden hablar de mí Pero no comentan jamás mi nombre, nickname o apodo Porque seguramente saben que si lo hacen me estarían dando fama directamente O bien tienen miedo de posibles consecuencias con el copyright O problemas directamente conmigo o qué sé yo Una de las cuestiones es ¿Por qué lo hablaron en directo y no detrás de cámaras? Demasiada coincidencia y hablando de coincidencias, la descripción de Javier Martínez de su relato con el susodicho streamer que reportó y baneó de Twitch, coincide totalmente con lo que pasó con Mcglobo y conmigo. El mismo Javier Martínez se abstiene de decir el nombre o nickname de Mcglobo y sí hace referencia a que el ban que tuve o bueno que tuvo este streamer que no menciona es de 7 días justamente la misma cantidad de días que yo tuve el van en twitch y que precisamente fue porque se peleó dicho streamer y por cierto que dice entre comillas streamer como lo van a ver ahorita con su amigo cuyo nombre o apodo tampoco menciona y coincide totalmente con lo que pasó entre Mclobo y yo coincide también cuando hablan o describen a ese entre comillas streamer diciendo que se enoja mucho, que hace mucho rage con los videojuegos, etc. muy parecido a lo que me pasa a mí, ya que como lo he dicho en los streams yo padezco muchas veces de problemas de ira e incluso el Dead y Maclobo hasta tratan a este streamer de loco y de que supuestamente lo amenazó no recuerdo si a él o a su amigo. Ahorita lo vamos a escuchar. Y hasta hablan de su físico. Sin verse ellos primero en un espejo, diría yo. Pero recordemos que jamás mencionaron mi nickname o nombre. Irónicamente, yo sí he tenido amenazas, incluso de muerte hasta para mi familia. Por parte de ratas malditas. Y esto... Realmente me provoca un chingo de rabia e indignación. ¿Sí? ¿Sí? Uy, ¿sabes? Uy, siempre te quise platicar de un, entre comillas, streamer. Uh -huh. eh, a ver, te lo voy a pasar por Discord. Uh -huh. Y off stream, cuando te quieras, quedar como, ¿qué pedo? Ves uno de sus streams. Mira. A ver. Literal, así me imagino al vato que comentó eso. Pero obviamente no, no... A ver, una vez sí sé que lo bañaron de Twitch y todo, pero mira. A ver. Un día de estos, ve una vez de sus retransmisiones, no lo pongas en el tren. Y neta, te vas a quedar como que pedo con este güey. <risa> Me da curiosidad. <risa> neta, ese cabrón es... Un... Da miedo ese cabrón. ¿Pero por qué? Ah... Uh... Mira, te voy a pasar un clip. Ajá, me Bueno, es que no tengo el doble... Es que esos clips los borró porque fue cuando lo banearon. Porque por ese clip yo lo reporté porque insultó a un amigo. Y por eso lo banearon. Porque... Pero mira, te voy a... A ver, creo que aquí tiene el clip, de hecho. De a huevo que tengo el clip aquí. Ahí te lo mando. A ver. Pero no sé si quieres, si puedes mutar el stream. Ah, no sé. sí, sí. Ajá, lo voy a escuchar, pero Está. lo voy a mutear. Pero neta, te vas a quedar como que pedo con ese güey. O sea, ese güey, no se sé, pierde en un juego y neta... Raguea de la verga. Neta, de la verga, raguea. O sea, neta, es un... No sé. Es rarito ese güey. ¿Raguea? O sea, raguea, pues, o sea... Ajá, hace rage, güey. Te lo mando por WhatsApp mejor porque... A ver, pásalo por WhatsApp. Pero neta, te vas a impresionar con ese güey. Uh, de hecho... <ríe> a ti te han tirado un chingo de mierda. ¿Neta? Y a Juan también... De que... Luego, luego te paso unos clips que también grabé. Verga, me tiraron mierda. Alguien verga. Ahí, ahí, te, lo, ahí te lo envié, muteé el stream. Ajá. Ese güey es muy rarito, neta. A ver, vengo, vengo, venga. <risa> ese es un amigo. <risa> y ese güey amenazó de muerte a mí y a cualquiera, neta. Ese güey es una mamada. Okay, ¿Qué? ¿Qué le pasa? No, no, no. Y tiene más. un. ¿Sigo? ¿Sigues muteado el stream? No, ya no. O sea, no ya ya no. Este. creo que el vato está medio loquillo. Como que se. Se le va el. Se le va la onda cuando em, empieza como a, ra, a rayar pues en los juegos y así. Pero este güey no, este güey lo toma a otro nivel de. Ok, eso es demasiado, güey, ¿sabes? No, no, neta, ese güey es una no, mamada, neta. Ya algunos de sus extremos y te vas a sacar de pedo. En, cual, en cualquier momento vas a encontrar una mamada. No mames. No, sí. No, no, neta, o sea. No, mama, no, es de ese, ese, ese ¿cómo se llama? Como miedito que te da, ¿sabes? Como que sí, es el típico no, vato sí. que se obsesionaría el, contigo. No, sí, sí, sí, o sea, mi amigo literalmente de que guardó su insta, el, mi amigo super, a su fantasma se cambió el nombre en todos lados. No, o sea, sí. Uy. De que lo iba a matar, algo así. Por eso lo banearon de Twitch, no. porque reportaron el clip. Y sí lo banearon por una semana, pero sí, no, el vato, no sé. Ah, o saben que es full, la... full boquita, ¿verdad? Pero no que vea, bien, sí, sí, sí, no, y pues sí, el vato es... Sí, el típico estereotipo en cuanto a su físico y así, no sé, es raro. La segunda prueba es simplemente la conexión que existe entre Javier Martínez. Y como dije ya anteriormente, Maglobo no dejó de atacarme en posteriores streams, junto con probablemente su amigo Javier Martínez y demás amigos de ellos y posibles multicuentas. Incluso otros streamers como Bubbles26 pasaron a lo que de manera soft o de manera indirecta eran ataques por lo sucedido contra Maglobo. y Pues, por ejemplo, en este clip vemos como Bubbles26 me pregunta si yo conozco a Maglobo. Clip que por cierto lo sacó ella misma su cuenta en Twitch a lo cual yo ya había dicho que iba a banear a todos aquellos que mencionaron a MacLobo y así hice además era obvio que ella era o es amiga de MacLobo y aquí tenemos la prueba de hecho si no lo hubiera mencionado ya que era su primer comentario nunca hubiera sospechado Bubbles26 es nada más y nada menos que miembro del mismo equipo de Twitch que Javier Martínez, además en este Twitter se ve claramente cómo se conocen fácilmente. Obviamente Bubbles26 jamás me atacó ni ofendió directamente ni vulgaridades ni nada, de hecho fueron simplemente esas dos eh, oraciones que vimos anteriormente preguntando por mac Maclobo y después preguntando por qué la había baneado. Y por cierto, yo pasé a su stream posteriormente a pedir disculpas si había sido grosero con ella, al banearla precisamente. Y pues eh, que no quedaba ningún rencor ni nada, y simplemente mmm, una disculpa como caballero a dama, nada más. Aunque ella no leyó el comentario y no había muchas personas que digamos, pero bueno, ni siquiera saqué clip tampoco, ni tampoco iba a tomar un screenshot de eso, ni nada, o sea, simplemente lo cuento aquí como anécdota. Como tercera prueba y muy contundente, es que el propio Analytics o las propias analíticas del canal en Twitch, el propio canal de Javier Martínez ha pasado a mis streams como se muestra en el screenshot y no solamente eso, también otros streamers famosos entre comillas han pasado como se muestra y uno de ellos es el propio Dead. como última prueba y totalmente contundente y verás es este clip que van a ver en pantalla eh, o que están viendo en pantalla en el que el propio Javier Martínez me sacó en Twitch, mientras yo jugaba Fortnite con uno de mis seguidores extrañamente lo borró días después, varios días después afortunadamente dentro de ese lapso yo logré no sé, quizás por sospechas de todos los problemas que había tenido con Mcglobo pues saqué a tiempo esta grabación Buenísimo Gael, muy buena, eh, muy buena, eh. Qué rica es, que rica es Migaela. No, no es cierto, güey. <ríe> a la madre pura vieja rica, güey. Pauleta pedo, todo de vieja. Güey. En conclusión, solo quiero que entiendan tanto Javier Martínez, Maclobo y sus amigos, incluyendo demás streamers que han venido a acosarme. Que sinceramente yo no tengo nada en contra de ustedes, que acepto que los insulté, pero porque empezaron a insultarme también, y a acosarme, así pues también ustedes deberían tener los pantalones de aceptar todo este acoso y que también tuvieron la culpa por las vejaciones o majaderías o insultos como quieran llamarle, que me han dicho a lo largo de todos estos streams sus cuchicheos y burlas tras bambalinas con multicuentas E incluso en sus streams como ya vimos Comprendo muchas veces que decimos est Muchas estupideces en stream Y más cuando estamos enojados como es en mi caso Esperemos que en un futuro si Javier Martínez Y sus amigos como el Dead Pues tuvieran la dignidad entre comillas de aceptar también sus faltas errores y que sinceramente extiendo mi mano para saludarlos y dejar toda esta pugna y rencores a un lado si es que los hay o los hubo y eso también va para los demás streamers famosos que han pasado a mi canal y me gustaría dedicarles un video especial para ellos como es el caso del de anterior Ryder el Chido, Arbix, el Caro, entre muchos otros. Y digo streamers famosos, recalco. Porque supuestamente ya tienen cientos de miles, si no es que millones, algunos de ellos. De seguidores. Y. Dejando los malos entendidos, aceptando los errores. Solo puedo decir por último que me gustaría simplemente. Pues. Si es posible, invitarlos a echarse unas partidas de lo que gusten. Haciendo un stream cooperativo, en grupo, o algún video. Digo, si es que tienen las ganas y el tiempo. Oh. Y bueno, pues eso es todo. Y esto también va para Maclobo, obviamente. Yo no tengo nada en contra de Maclobo. Y si le di miedo, si se asustó, yo sinceramente... No soy capaz de ir tras de un niñato... Por una rencilla en un malito juego, o sea, caramba <risa> Aparte de que a mí se me han amenazado un montón de veces y los tengo grabados Como lo vieron hacer hace rato con el propio caro Y bueno, eso es todo y nada más me despido con un extremo agradecimiento a los seguidores, a los fans A los suscriptores fieles de mis canales por todo su apoyo Gracias y nos vemos en el próximo video. Si es que se puede. Esperemos que ninguno de los aquí mencionados se moleste y empiece a querer tirarme los canales solamente por lo que digo, ¿no? Que es en su mayoría pues mi punto de vista de verdad. Si sí es cierto que hubo algunas cosas que puse ahí de, de estilo meme, pues para. Aplanar un poco las. Bajar un poco las. Eh, ¿Cómo se le llama? Los, pues las aguas, vamos a decirle, ¿no? Las, las mareas, las tormentas, el volcán, ¿no? Bajar un poquito, estar un poquito fresco, ¿no? eh, Pues que todo que se entienda, que este ha sido un video, pues sí, donde expongo ciertamente que sí hay cierto acoso hacia mí por parte de ellos y. Sí, es cierto que yo también he estado insultando, ¿sí? Cuando, como bien dicen ellos, me emperro, cuando me impongo loco, loquillo, entonces ahí no me para la, la rabia, ¿no? El rage. Y bueno, pues este es todo. Y nos estamos viendo aquí en Peterson Art and Games. Ay, ya cae en ese Phoenix.